lujo del amor. Necesitando mi ayuda, señor Turner. Voy a acercarme a ver cómo está. Qué raro. El ganador es de los establos Turner y no había ganado una sola carrera este año. Claro, ahora entiendo cómo Michael Turner ha puesto en forma a sus caballos. Gustafson, el doctor Eric Gustafson. Me han hablado maravillas de él. ¿Ese veterinario tan bueno con los caballos? No es nada ortodoxo, pero parece que tiene buena mano para resolver problemas. A lo mejor puede ayudar a Scarlett. Podemos intentarlo. de maravilla. No tengas miedo, los demás no se acercarán. Es asustadizo. Sí, todo este alboroto le pone un poco nervioso. Lord se enzarzó con otro semental, perdió y aún lo está superando. Pues no se le ha notado nada en la pista. ¿Cuánto tiempo ha tardado en volver a ponerlo en forma? Aún no está del todo recuperado. Vamos, Lord. ¿Sabe una cosa? Creo que es usted el hombre perfecto. ¿Podrá recuperar el control sobre nuestra yegua Scarlet? Eso lo decide el caballo, señor... Hamilton. John Hamilton. Jane Hamilton. Un placer, señora Hamilton. Pero no puedo ayudarles. Tengo contrato con el señor Turner. Seguro que podemos arreglarlo. Michael Turner es un buen amigo de la familia. Y sabe... Lo importante que es esto para nuestras cuadras. Buenos días. Tendrá que decidirlo su dueño. Si voy, debo llevarme a Lord. Aún no puedo dejarlo solo. ¿Sería un problema para ustedes? No. No, claro que no. Tenemos establos de sobra y yo me encargaré de que esté lo más cómodo posible. Bien. Ya veremos. haber parado, idiota. Señor Morgan, iba a ver a su mujer, pero me he quedado tirada en el puente. ¿Podría venir a ayudarme? Gracias. Bienvenido a Sunrise. ¿Ha tenido un buen viaje? Sí, gracias. Edward. Al final la carretera era muy estrecha para el remolque. Sí, muchos dicen que vivimos en el fin del mundo. Le estábamos esperando. Crucemos los dedos para que Scarlett no se lo ponga difícil. El doctor no. Norton cree que tiene un... Nuestro veterinario. El doctor Norton cree que Scarlett tiene un desorden cerebral y nos ha aconsejado que la sacrifiquemos. Pero no les ha convencido, ¿no? Si no, no me habrían contratado. Eduard puede hacer eso por usted. Gracias, pero Lord solo confía en mí. Hemos preparado un establo para él. Estará mejor en el cercado. Tendrá problemas con Héctor. No aceptará otro semental en la manada. ¿Héctor? ¿Nuestro semental? Los mejores genes del mundo. ¿Es el jefe indiscutible aquí? Pues se acabó. Nosotros nos vamos. Va a ser imposible poder evitar el enfrentamiento. Y nos ha costado mucho conseguir olvidar el último, ¿verdad? ¿Mm? Sí. Tenían que haberme dicho que hay otro semental en las cuadras. Debió imaginarlo. ¿Eh? Nuestros terrenos son muy extensos. Podemos evitar perfectamente que coincidan en el mismo sitio. Con todo el respeto, señor. Yo no estoy tan convencido. Claire Hitman alquila establos. Creo que va a ser demasiado complicado. Ya verá cómo no habrá problema. Ahora le acompañaremos al pueblo, a su pensión. Allí podrá acomodar a su campeón. Yo corro con los gastos. Pero si no consigue solucionar lo de Scarlett, se lo descontaré de sus honorarios. se le ocurre entrar en nuestras tierras. ¿Tendrá prisa por llegar al pueblo? Eso le diré cuando pase por su puente con las ovejas. Fuera, salga ahora mismo de mis tierras. Solo queremos pasar. Fuera ahora mismo. ¿Qué quiere? ¿Queré la vuelta? No quiere que se lo diga? Solo queremos pasar. Está me bien, de acuerdo. ¿Para el camino ah. para que pasen? Intenten ah. seguir y verán. Ya estoy cansada de esta guerra absurda. Me alegro de irme. No puedes marcharte. ¿Qué voy a hacer yo sin mi hermana? Convencer a papá de que haga las paces con los Hamilton y relevarle en la granja. Lo siento. Quería ir por el camino más corto. Pero Fletcher ha acabado una zanja un poco más adelante. No podemos pasar. Hay que ir por la carretera principal. Uh. Uh. Hola, señora Hickman. Hola, señor Hamilton. Le he traído a un nuevo huésped. Oh. Eric Gustafson. Hola. Yo soy Claire. Todo huésped es bienvenido. Veo que va a necesitar un establo. Sí, sería estupendo que tuviera sitio para los dos. <risa> Tendré que alojarlo en la vaqueriza, pero estará bien. No somos muy exigentes. Entonces, todo claro. Le espero mañana en las cuadras. ¿Qué a tomar un té? Otro día, pero gracias. Le tomo la palabra. De acuerdo. Hamilton necesita dinero. Es importante que tenga una monta de éxito. En sus establos hay caballos de excelente linaje. Es el principal requisito para una buena cría. Sí, ojalá Hamilton hijo siguiera aquí. Murió en un accidente de avión y desde entonces el acaballadero va de mal en peor. ¿Cuándo ocurrió? Hace unos dos años. John Hamilton también entiende mucho de crianza. Para él los caballos eran solo un hobby. Y la pobre Jane trabaja muy bien. Pero no se entiende con él. Es incapaz de delegar. Si quieres, le prepararé algo de cena. ¿Tiene hambre? Claro. Sí. hotelera? Solicité una plaza. ¿Cómo? Ya te he dicho que no quiero pudrirme aquí. Y yo te he dicho que te necesitamos en la granja. Mira esto. Por escrito. El tribunal no nos da la razón. Nuestra familia lleva dos siglos utilizando el puente y nuestros derechos. Los derechos se compran con dinero. Dicen que los Hamilton tienen problemas económicos. ¿Podrías intentar hablar con él civilizadamente? ¿Hablar? ¿Con Hamilton se puede hablar sin discutir? su coche? En cuanto esté todo arreglado, le llamo y otra vez veremos No se preocupe, nada de acuerdo. Le llamaré. Ya le llamaré. Yo me ocupo de todo. ¿Qué le he recetado? ¿De acuerdo? Ya hablaremos. Adiós. Encantada. Siento interrumpir su conversación. Me están esperando. No puede ser más importante que la inyección que le he puesto a la señora Brown. Perdóneme, ¿cómo iba a verlo? Por la placa de médico que llevo en el coche. No la había visto, perdone. Lo siento. También debería pedirme perdón por dejarme en la cuneta. ¿Yo? ¿Pero qué está diciendo? Elaine, ¿cómo está la señora Brown? Voy a tener que ingresarla en el hospital. Ya sé que no quiere ir, pero solo podemos tratarla allí. Es maravilloso ver cómo cuida de ella. Y, por cierto, la atención médica tiene preferencia. Lo tendré en cuenta, doctora. Lo lamento. Que tenga un buen día. Tras la muerte de mi marido, me hice cargo de los establos. Pero para serle sincera, ahora mismo estoy algo desbordada. Pues no se le nota nada. Es muy amable. Mi suegro y yo tenemos opiniones muy distintas en temas de negocios. Y eso ha retrasado muchas decisiones. Nada bueno para tener unos establos de éxito. Necesitamos que Scarlett y Héctor tengan descendencia. Sería un potro de primera. Pero ella no se deja montar. Puede que esté siendo demasiado ambiciosa. Esas cosas no se fuerzan. No hago esto por ambición. El acaballadero necesita una monta de éxito, una que despierte el interés del mercado. Eso que yo sepa se llama ambición. No, se llama necesidad económica. para que pueda explorarla. ¿En el prado? Imposible. Para separarla hay que llevarlos a todos a los establos. Pero solo podremos si Héctor guía a toda la manada. No deja que ninguna yegua se separe del grupo. No están respondiendo. Las hemos entrenado con silbato. Deberíamos agruparlos. La última vez tardamos un día entero. Tendré que hablarlo con el jefe de la manada. No es tan sencillo. No deja que nadie se le acerque, y menos con hembras cerca. Ah. Que reacciona así? No, pero antes no era así. ¿Y cuándo cambió su comportamiento? En primavera. Se escapó de la cuadra. ¿Se escapó? Vamos. Estuvo fuera tres días y tres noches. Shh, sh, sh. Buscamos por todas partes, pero no la encontramos. ¿Y volvió ella sola? Sí, pero ahora está intomable. Está hecha una furia desde entonces. Da miedo. Antes era muy dócil. Una yegua estupenda. El señor Hamilton, que en paz descanse, decía que era la mejor de todas. Dejemos aquí a Scarlett con algunas yeguas. Para que no se sienta sola. ¿Y las demás? Las llevaré a la pradera. Jinete excelente. Bueno, digamos que Héctor es un caballo estupendo. Solo hay que saber llevarlo. Suba. Espero que haga lo mismo con Scarlett. Sí. Puede. No creo que tenga ningún daño cerebral. Su comportamiento debe de tener una causa externa. Y para poder ayudar a Scarlett, tengo que averiguarla. Por desgracia, no tenemos todo el tiempo del mundo. ¿Qué pasa? Esos de allí son los Fletcher. ¿Qué es lo que ocurre entre ustedes y los Fletcher? Prefiero hablar de usted. ¿A qué dedica su tiempo cuando no acepta encargos como este? A mi trabajo. ¿Siempre? Lo cierto es que sí. ¿No tiene aficiones? Um, antes tocaba mucho el piano. Ahora leo más y cuando estoy en Londres voy al teatro de vez en cuando. ¿Solo? ¿No es usted un poquito curioso? Me gusta saber con quién trabajo. De acuerdo. Me licencié en veterinaria hace siete años. Saqué un notable alto de media. Hice mi doctorado sobre el tema de vale. la profilaxis epidémica. Vale. No le haré más preguntas. A una ambulancia. Bien, de acuerdo. Vamos. ¡Edward! Esta yegua es indomable. Voy a sacrificarla ahora mismo. John, por favor. Hay que llevarle al hospital. La ambulancia ya está de camino. Nunca me había hecho algo así. No hables. Solo ha intentado sacarla de la cuadra. Se ha puesto hecha una fría, como una loca. Y... Tranquilo, claro. ocúpese de él. Oh, de acuerdo. Hola, preciosa. Scarlett, ¿pero qué te ha pasado? Eh, hey, Scarlett, Eh, hey, Vamos. A llevar a Scarlett al cercado. Y no deje que nadie se le acerque hasta que yo vuelva. De acuerdo. ¿Cree que podrá rehabilitarla? Sí, si conseguimos averiguar qué le provoca tanto pánico. Sí. Esto ya no tiene sentido. Sabes lo importante que es para todos que tenga un potro. Dale una oportunidad. Por favor. Voy enseguida. Hola. Oh. Oh. Es usted. ¿Sorprendido? Soy la jefa de esta planta. Puedo estar contento de que haya dejado que me ingresen. De haberlo sabido, al enviar la ambulancia me lo habría pensado. ¿Puedo? Entonces debo estarle agradecido. Pero, ¿cómo está Edward? Se recuperará, pero tardará un poco más que usted. Ha tenido suerte, no ha sufrido ninguna fractura. Entonces, ¿puedo irme? No tan rápido, paciencia. Me preocupa su pulmón izquierdo. ¿Puedo? Sí. Tiene un neumotórax. Una fisura en el pulmón. Shh. Necesita reposo absoluto. Haremos un drenaje y estará unos días en observación. Pero no puedo permitirme estar en reposo. Lo siento, tendrá que cumplirlo, señor Gustafsson. Como dijo, la atención médica es lo primero. Veo que aprende rápido. Jane Hamilton. Aún no puede recibir visitas. Necesita reposo. Solo será un momento. Sea breve. ¿Cómo se encuentra? Me gustaría poder levantarme e irme con usted. Me parece que su médico no estaría de acuerdo. Yo creo que se alegraría. Nuestro último encuentro fue un poco complicado. Ah. Recupérese pronto. Le necesitamos. Gracias. Adiós. Adiós. Un poco de cariño siempre ayuda. Si cree que se lo voy a recetar, está muy equivocada. ¿Qué hace? Quítese de en medio De la vuelta y vaya por el puente que nos han robado No es culpa mía que no sepa leer contratos Antes de que usted llegara aquí la palabra bastaba ah. Por cierto He oído Que necesitan una buena inyección de dinero Si me revendiera una parte de las tierras Podría pagarle ya Antes vendería mis caballos y criaría ovejas Bien Así sabría lo que es un trabajo decente Gracias ¿Le han ingresado alguna otra vez? Uh -huh. A los 14 años me caí de un caballo Montar a caballo es muy peligroso No me diga que le asustan los caballos ¿A decir verdad? Sí. Será broma, ¿no? Son los seres más amigables del mundo. Eso es lo que dice usted. ¿Cuánto tiempo tengo que quedarme? ¿Por qué tanta prisa por irse? No se está tan mal aquí. No, y cuando está usted conmigo estoy de maravilla. Habla demasiado. Tiene que cuidarse. Me he encontrado a Hamilton. Dime que habéis hablado. Le he propuesto que me revenda las tierras. ¿Y? ¿Sí? ¿Tú qué crees? Se ha marchado. Tenemos que hacer que nos escuche. Así nos entenderá. Sí. ¿Y cómo piensas conseguirlo? ¿Listo? Lo conseguiré. Ya lo verás. Me parece bien que hables con él. Voy a intentarlo. Por ti. Gracias. Pero no te prometo nada. En cuanto lo veo, me pongo enfermo. Le echamos de menos en Sunrise. Me dan el alta dentro de un par de días. Cuanto antes, mejor. Sí, trabajar con los caballos será mi mejor medicina. Cuidaré de usted para que venga pronto. <ríe> ¿Y cuando salga de aquí? Lo seguiré cuidando. Doctora Mercury. Sí. Ya voy. Oh. Señor Gustafsson, ya podemos darle el alta. ¿Tan rápido? Era usted el que se moría por irse. Oh, para su médico de cabecera. Ah, pero no tengo médico de cabecera. Tendrá que buscarse uno. Um, ¿Y no podría ser usted mi médico? Que le recomiende uno o la señora Hamilton. Yo tengo muchos pacientes. Podríamos volver a vernos. No sé qué pretende. ¿Qué, qué pretendo? ¿Siempre va tan deprisa? Si... <risa> <risa> sí, si quiere, llámeme cuando vuelva a adaptarse a su vida en Sunrise. <risa> del valle, rodeadlos por los dos lados. Sed estrictos con ellos. Una vez allí separaremos a Scarlett. Daos prisa. Pare, que no hagan eso. Nos va a alterar a todos. ¿Y cómo quiere que separemos a Scarlett? Desde luego no paseándola de una punta del cercado a otra. Joven, llevo trabajando con caballos desde que usted llevaba pañales. Si es así como le gusta trabajar, será mejor que me vaya. Eric, de acuerdo. Haga lo que crea. Bien por aquí, amigo. Me alegro de volver a verte. Ven. Ven aquí. ¿Lo ve? A usted tampoco le escuchan. ¿Qué habíamos acordado? Claro. Tienes que traérmela. Enhorabuena, Eric. Enhorabuena, sí, señor. Volvemos a casa. Ven a los establos. Venga. Estoy impresionada. ¿Cómo lo ha hecho? Solo es un principio. Aún no sabemos qué le provoca los ataques de pánico. Es un gran progreso. Hay que celebrarlo. ¿Esta noche? ¿A las ocho? Soy Eric Gustafsson. Quería saber cuándo podríamos vernos. <risa> no he tenido tanto éxito como mi hijo, pero he participado en casi todos los desfiles militares. Siéntese. ¿Cómo ocurrió su accidente? ¿Qué? ¿Accidente? No fue un accidente, fue una agresión inhumana en el sentido literal de la palabra. Tom Fletcher nos lanzó a su perro, a mi caballo y a mí. Yo. El perro iba suelto en aquel momento. Ni siquiera sabemos si los Fletcher estaban cerca cuando pasó. Él estaba allí y el perro era suyo. ¿Le importa que me siente? ¿Para qué preguntas? Ya te has sentado. Gracias. El caballo me tiró y echó a correr. Estuve seis horas tirado sin poder moverme. Al final, Edward me encontró. Tom Fletcher me habría dejado agonizar allí. Déjalo ya, John. Sé lo que digo. Los Fletcher solo traen desgracias a este pueblo. ¿Puedo pedirle algo? Ya me he calmado. Claro. No lo has dicho con mucho entusiasmo. Porque aún no sé lo que me va a pedir. Me dijo que toque el piano. Pero... Estoy desentrenado. No sea tímido. Traiga un poco de cultura a este pueblo apartado del mundo. Por favor. semana. Es el cumpleaños de Clara. Me ha invitado. Ah. ¿Cuándo tuvo ese percance su suegro? Hace unos cinco años. Desde entonces sufre muchos dolores. Y tiene que llevar un corsé horrible. ¿Antes ya había enemistad entre ellos? Los establos de la zona querían evitar que creáramos los nuestros. Mi suegro les compró los terrenos a los Fletcher diciendo que iba a darles otro uso, por supuesto. ¿Y? Les mintió y les dijo que íbamos a criar ovejas. Algo muy feo, por su parte. Estamos enfrentados desde entonces. ¿Cree que los Fletcher pudieron tener algo que ver con la desaparición de Scarlett? No estoy segura, pero no me extrañaría nada. Con lo pacífico que parece esto. Cuando quiera puede quedarse en el cuarto de invitados. Y más una noche tan bonita. Lord está esperando su pienso. Le importa mucho, ¿verdad? Los animales siempre me dan experiencias gratificantes. Buenas noches, señora Hamilton. Jane. Buenas noches, Jane. Mi autobús sale en una hora. ¿Has hablado con papá? ¿Me tomas por loca? Ya verá que me he ido. ¿Qué vas a hacer allí? Un curso de gestión hotelera. ¿Sin dinero? Trabajaré en cualquier sitio en el que me paguen. Me da igual. Por favor, quédate. Si tú te vas, yo también. No digas tonterías. Así tendrá que arreglársela solo. Estoy harto de ser su criado. No quiero que vengas. Estoy cansada de esto. De ti y de papá. No quiero saber nada de vosotros. Siempre pensando en los Hamilton. Así no se puede vivir. Tenemos razón. Puede. O puede que no. No quiero seguir así. Por favor, quédate. Sin ti no puedo estar aquí. Te prometo que todo irá bien. No volveré a hablar de Sunrise. Intentaré que papá entierre el hacha de guerra. Lo conseguiremos juntos. Ya lo verás. Por favor. De acuerdo. Lo haré por ti. Has llamado a Elaine Mercury. Por favor, deja un mensaje después de la señal. ¿Ya estás recuperado, Eduard? Sí, gracias a Dios. Vaya, parece otra yegua. Sí, pero todavía queda mucho por hacer. ¿Por qué lo pregunta? Solo quiero saber por qué tu familia está enemistada con los Hamilton. No nos dejan pasar por sus tierras desde hace tiempo. Y además creen que mi padre provocó ese accidente. ¡Es mentira! ¡Espera! ¡Espera un momento! ¿Sus caballos suelen entrar en vuestros pastos? A veces. Pero abrimos la valla y vuelven solos. ¿Y si no lo hacen? Eso nunca ha pasado. ¿Qué pasó cuando desapareció Scarlett? Yo estaba en Hampshire, en la feria de caballos. Cuando volví, llevaba dos horas perdida. ¿Pasó algo en los meses anteriores? Antes estábamos muy unidos. Tiene que creerme. Claro, claro. Tenemos que averiguar por qué Scarlett reacciona de esa manera al verte. Es mejor que no te acerques más a ella. Busca a otra persona que limpie los establos. Hola. Si la señora Hamilton se entera, me echará. Por favor, no se lo diga. Necesito el trabajo. Mi mujer ha estado enferma. La rehabilitación es muy cara y ella no puede trabajar. No se lo comentaré a nadie. Pero tenemos que averiguar por qué responde así. Después resolveremos lo demás. Eh, coincidido con Claire. También nos ha invitado a su cumpleaños. Tomar. Felicidades. Sí, sí, sí. Mira qué la, la fiesta preciosa. Y el lugar es interesante. Ah, lo siento. Llego un poco tarde. Vaya. Feliz cumpleaños. Las acabo de coger. ¡Qué romántico! Gracias. Hola. No conocía esta faceta suya. ¿Tiene más secretos? Seguro que sí. <risa> Ni se lo imaginan. Y alguna faceta mía le gustaría. ¿Usted cree? Sí. Ya las descubrirá ahora que es mi médico de cabecera. Aún no le he dicho que sí. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos creer! Gracias. Muchas gracias a todos por haber venido. Pero celebrar mi cumpleaños es lo de menos hoy. Quería dar una pequeña fiesta porque Eric puede volver a cuidar a Lord sin ayuda. Y todo... Gracias a la doctora Elaine El mérito no es mío Yo creo que sí Con su cariño, cualquier lesión se cura antes Nuestro veterinario levanta pasiones entre el sexo opuesto Gracias, un brindis Salud Salud Gracias otra vez por todo La atención médica es lo primero uh -huh. Yo también se lo agradezco, necesitamos a Eric Claro, me lo puedo imaginar ¿Podemos hablar después en privado? El buffet ya está listo. unas cuantas veces, ¿por qué no me lo ha cogido? Soy médico. Tenemos normas estrictas con respecto a la relación con los pacientes. Uh -huh. Solo quería saber si iba a ser mi médico de cabecera. <ríe> si solo quiere eso, sí. Creo que nos están observando. ¿Quién? Jane Hamilton. Creo que está, ¿cómo decirlo? Interesada. ¿Usted cree? Salta a la vista. Pero ya sé que a usted solo le interesan los animales. Ya, pero eso puede cambiar en cualquier momento. ¿Sabes, lo no, Robert? ¿no? Sí, me lo comentaron hace tiempo. Sí, ha sido terrible. ¿Y tú desde cuatro Y ¿Está más tranquila? Odio sentirme observada Yo tuve que sufrirlo mucho tiempo ¿Usted? ¿Por qué? Mis padres murieron en un accidente de coche Pasé 14 años en centros de acogida Algunos buenos y otros horribles Pero los buenos siempre cerraban cuando me empezaba a adaptar Y así aprendí a medir mis sentimientos Así que es usted desconfiada Digamos que aprendí que la confianza solo causa dolor. Ya tenemos algo en común. Aún así logro licenciarse. Sí, me costó mucho. Estudiaba y trabajaba tocando el piano en bares. ¿Toca el piano? Sí. Trabajé un tiempo acompañando a una cantante en sus conciertos. Me enamoré locamente de ella. Pero ella encontró a otro mejor. ¡Fletcher, basta ya! ¡Lleva el abono a tus tierras, donde tiene que estar! Este terreno es común. Puedo abonarlo si quiero. ¿A qué viene esto, Fletcher? ¡Has arruinado toda la fiesta! No era mi intención, Claire, y te pido disculpas. Pero esa gentuza de Sunrise tendrá que beberse el champaña en su casa. Por mí puedes tragarte tus disculpas. ¡Márchate! No se merecen estos prados. Se acabó la fiesta. Sí, pero te aseguro que pagará por esto. Por desgracia, tenemos que cancelar la fiesta. Podríamos trasladarla a otra casa. La sitio, llevo a Eric, quería hablar con usted. Tranquila, iré andando. No, no, el pueblo está lejos. Seguro que la señora Hamilton lo entiende perfectamente. Puedo acercarme a su casa después. Le espero mañana en mi despacho. Esa es mi casa. Gracias por traerme. Ya sabe que no es ninguna molestia. ¿Qué es lo que sé? Eh, no sé cómo decirlo. Suéltelo y punto. Me da miedo que pueda enamorarme de usted. ¿Por qué debería tener miedo? Bueno, hace tiempo que decidí... ¿No volverse a enamorar? Los grandes amores dejan grandes heridas. Y cuando se curan, uno teme que le vuelva a pasar lo mismo. Pero por suerte, soy médico. Adiós, Eric. Adiós, Elaine. está haciendo aquí? Me gustaría hablar con usted. Ya lo ha hecho y la conversación se ha acabado. ¿Qué le pasa a la oveja? Lo que le pase a mi oveja no es asunto suyo. Deje que le eche un vistazo. Quieto. Calma. La herida está supurando. ¿Es que es usted veterinario? Ha debido de pisar un clavo. Esperemos que no se le haya infectado. Ah. Tranquila, tranquila. Sujétele la cabeza. Hable con ella. ¿Cómo? ¿Que hable con la oveja? Bueno, ¿qué le debo? Una respuesta a mi pregunta. ¿Por qué están tan enfrentados con los Hamilton? <risa> Porque no ha parado de mentir desde que llegó aquí con sus caballos. ¿Y el accidente que sufrió? Puede que mi perro le atacara, es posible. Solo él lo sabe. Pero yo no lancé a mi perro contra él. Y no dejé a Hamilton allí tirado y malherido. ¿Y no podrían hablarlo y aclararlo? Sí, ¿cómo? Con sus mentiras ha hecho todo lo que ha podido para hacerme daño. Como si tuviera el derecho moral de destrozarme la vida. Pero, ¿por qué meten a animales inocentes en esta pelea? Mis ovejas son mi medio de vida. Es posible que a veces no las trate demasiado bien. Pero yo nunca le he hecho daño a un animal. Ni lo he hecho ni lo haré. Y ahora es mejor que se vaya de aquí. visto por aquí una yegua llamada scarlett deje de hacer acusaciones ya está bien márchese de una vez no quiero volver a verle por aquí yo no soy su enemigo señor fletcher a caballo por la mañana temprano, pero encontrarme contigo es aún mejor. Gracias. Hace mucho que no me piropean. Perdona por la confianza. Tranquilo, no pasa nada. Si atas aquí al caballo, podemos dar un paseo juntos. Estupendo. que le preguntes a Eric si puedes llevar a Scarlett al cercado. Te recuerdo que llevo mucho tiempo trabajando con caballos. Por tu tono, yo diría que estás enfadada con él. Aún no ha llegado. Y está muy nerviosa. Me parece que está en celo. Pues deberíamos llamarle. Edward. ¿Puedes llevarla a la salida? Jane. Ya voy. Edward, por favor. tener un rancho de caballos en Irlanda. ¿En Irlanda? ¿Por qué allí? El terreno es bueno y bastante barato. Y además el Estado da subvenciones a los empresarios que empiezan. ¿Y por qué no lo haces? Porque quiero tenerlo todo bien preparado. Ah, no puedes dejar nada al azar, ¿verdad? Has acertado. Pero hoy nos hemos visto por casualidad. Es cierto. Sí. Estamos esperando. Scarlett se ha escapado. Y creo que está en celo. Es el momento más importante. Tiene que estar con ella. Voy enseguida. Lo antes posible. ¿Pasa algo? Scarlett se ha ido. ¿Y eso es muy grave? Lord puede oler a una yegua a kilómetros. Se vuelve loco. Se ha ido. Lord, monte Scarlet. Voy contigo. A lo mejor puedo ayudar. Si Lori y Héctor se encuentran, se enfrentarán por Scarlet. Hemos tenido suerte. Yo no estoy tan seguro. Tranquilos, No pasa nada. Soy yo. Tranquilos, no tengáis miedo. Soy yo, vuestro amigo. Eso es. Muy bien, ya está, ya está, ya está. Lord, te echaba de menos. Sí, sí, ya sé que te gusta Scarlett, pero tienes que calmarte. Ya, Ya, ya, ya, ya, ya. Ven, Scarlett. Eso es. Muy guapa. Hay que llevarla con la manada. Venga Nos vamos, ¿vale? ¿Dónde estaba? Scarlett no aparece Está con la manada, está todo arreglado Sabe que está en celo Ya, espere hay que hacer lo posible para que no rechace a Héctor. Si con Héctor no funciona, tendremos que buscarle otro semental. Los dos sabemos lo caro que resulta cruzar a una hembra con un semental de la calidad de Héctor. Ahora mismo no podemos permitirnos ese gasto. la botella. Una casa preciosa. Oh, es demasiado grande para mí, pero los planes que tenía eran otros. Me alegro de que estés aquí. que ha dejado que Lord la monte. Debía hacerlo Héctor, ¿no? Sí, pero Lord es de mejor estirpe. Mm. Aún así... ¿Aún así que. Voy a tener que decírselo a Jane. <risa> ¿Crees que al ver al potro sabrá quién es el padre? <risa> Probablemente. Además, hay que ser honesto. ¿Honesto? Es anticuado, pero bonito. <risa> que he dicho por ti. Suena bien. <ríe> Perdona. <ríe> ¿Diga? ¡Robert! ¡Cómo me alegro de oírte! Claro, lo mejor es que vengas. Tenemos que aclarar las cosas, así no podemos seguir. Tienes que decidirte, ¿sabes qué es importante para mí? No. Sí, claro, perfecto. Gracias por llamarme. ¿Algún problema? No, ninguno. Hablar. No, mejor no. ¿Te apetece beber algo más? Mm. Déjalo, es un poco tarde. Sí, mañana tengo que trabajar y lo siento mucho. Vienes a cenar mañana. Carlet apenas notará el peso de esta silla. Tenemos que evitarle cualquier molestia posible. Es curioso. Con usted siempre está tranquila. Ha hecho un buen trabajo, Eric. Gracias. Estoy a gusto aquí. ¿Puede venir esta noche? Ah, lo siento, esta noche no puedo. Eric, es una pena que siempre evite intimar conmigo. Ah, pero... entender por qué. Aunque no es todo tan fácil como creen, dese la vuelta. Vivieron juntos mucho tiempo. Hace seis meses discutieron y él se marchó. Pero por lo que veo han arreglado las cosas. Tenemos que irnos. Vamos. que se haya quedado a cenar Estaba todo muy bueno, gracias Sí, delicioso Y ahora me gustaría proponerle algo con un buen whisky Eric, ¿qué le parecería trabajar aquí de forma permanente? Se haría cargo del la de la crianza Quería dedicarse a criar caballos Es su oportunidad John y yo ya lo hemos hablado. Tómese su tiempo, pero no demasiado. Sobra decir que me gustaría que hubiera otro hombre en la casa. Era broma. Discutir los detalles. Visto que tenías otra cita. Y también tendríamos que pensar nuevas estrategias económicas. Hace un año estuve en el norte de España... Le encantarían esas caballerizas. El doctor Gustafson está ocupado. ¿Mejor que se quede? Venga, le enseñaré su habitación. Es mejor para los dos que no duerma aquí. días. Ya he dado de comer a los. Gracias. Elaine llamó cuatro veces anoche. ¿Qué ha pasado, Eric? ¿Me dejó algún mensaje? No. Ah, por cierto, prepáreme la cuenta para mañana por la mañana. Me marcho. Su marcha repentina me ha pillado por sorpresa. Scarlett sigue dando los problemas. Ya verá cómo no vuelve a rechazar a otro macho. ¿Sabe cuánto nos jugamos con esto? He hecho todo lo que he podido. Pues no ha sido suficiente. Quiero agradecerles la confianza que han depositado en mí. Tal vez sea mejor así. Uno debe confiar en la gente con la que trabaja. He decidido irme solo por motivos personales. Sus motivos personales no me interesan. Solo me interesa este negocio. Adiós, doctor Gustafsson. Adiós, señora Hamilton. en un mes. Dejaré que corra este año y lo ofreceré para la monta. Será un semental estupendo. Ja, y carísimo. Ah, casi se me olvida. Recuerdos de Jane Hamilton. Gracias. ¿Cómo va todo en Sunrise? Regular. Scarlett está preñada. Pero... Está claro que le pasa algo raro. Y temen que su yegua más preciada pierda al potrillo. Hice todo lo que pude. Mm, ya lo sé. El director del Jockey Club quiere que le ayudes en Newmarket el mes que viene. Ha habido algunos problemas. Frank, no olvides la reunión de esta tarde para discutir el caso de Hamilton. Mm. ¿Qué es lo que pasa? Tiene problemas con la Asociación de Criadores. Quieren echar a los Hamilton. ¿Han oído que Están casi en bancarrota. Pero si los echan de la asociación, les costará mucho vender sus caballos. Tienen que conseguir un nuevo éxito de monta. ¿Y si vuelvo y ayudo a Scarlett? Yo puedo mediar por los Hamilton. Si ayudas a esa yegua, el problema está resuelto. Y de pronto se pone hecha una furia. Te dije que te mantuvieras alejado de ella. Han echado a tres empleadas. Tengo que ocuparme de tranquila. ella, yo mismo. Me gustaría echarle un vistazo. Hola, Scarlett. Calma, calma. Tranquila, tranquila. un vistazo y voy a su despacho. Me alegro de que haya vuelto. Ha llegado justo a tiempo. Scarlett me sigue necesitando. ¿La ha explorado yo? Sí, todo perfecto. Creo que puede estar esperando gemelos. Qué alegría. Estupendo. Fue muy grosero por mi parte marcharme así. Así es. Aunque no es nada propio de usted. Los dos cometimos errores. Lo mejor sería... que lo olvidáramos. Hagámoslo. Verá, la asociación nos quiere echar. ¿Podría quedarse para intentar ayudarnos? A eso he venido. Mi oferta de que se quede aquí... Aún sigue en pie. Me alegra saberlo. ¿Pero cómo puedes pedirme que vaya a ver a los Hamilton? Parecerá que vaya a pedirles perdón. No, no, eso nunca. Tú también estás harto de peleas. Porque no se consigue nada discutiendo con ellos. Y tampoco quiero que vayas tú. Pues iré si vosotros no sois capaces de hacerlo. ¿Qué te has creído? ¿Me estás amenazando? No te lo voy a consentir. Bien, iré yo. Los Hamilton me han avisado de que venían. Le he preparado la habitación. Gracias. Y cuando esté instalado, necesitaría que me hiciera el favor de acompañarme al pueblo. ¿Podrá? Pues claro. ¿Dentro de una hora? Perfecto. Bien. Gracias. ¡No he hecho nada! ¡Soltadme! ¿Cómo te atreves a venir? ¡Qué trabas! ¡Solo ¿Eh? quiero hablar con ellos! Ahora verás. No me creo nada. Basta. Y ahora sal de mi propiedad. Tu padre es un cobarde por enviarte. Lo hago por mi hermana, solo quiero hablar para intentar hacer las paces. ¿Las paces? ¿Con la familia que me ha dejado lisiado de por vida? Jamás. Márchate de aquí. Aunque me lo pidáis de rodillas, pagué mucho dinero por estas tierras. Y no las compartiré con nadie. Pagará por esto. Le aseguro que se arrepentirá. No sabe cuánto. Sí, mi televisor no deja de hacer ruidos. Y he pensado que voy a comprar uno nuevo. Uno de esos con la pantalla plana. Y necesito que usted me asesore. Yo no entiendo nada de televisores. <risa> Eso dicen todos. No me creo nada. Eric, vamos a cruzar. Le invito a tomar un café. ¿Le apetece? ¿Y el televisor? Puede esperar. Cuidado. Vamos. ¿Cómo está lor lor No deja de ganar carreras. ¿Y usted? Bueno, esa respuesta ya es más complicada. ¡Qué casualidad! ¡Doctora! coincidencias existen. Vamos, siéntese, por favor. Me parece que tendrían que hablar los dos tranquilamente. Y mientras me voy a comprar el televisor. ¿No crees que me debes una explicación? ¿Qué es lo que no entiendes? Vi con tu novio en la calle, Elaine. Me quedó todo muy claro. Más claro me quedó a mí lo que me dijo Jane Hamilton. No sé lo que ha pasado entre vosotros, pero prefiero no saberlo. Ya eres adulto. Al menos yo pensaba que lo eras. Has recuperado a tu gran amor, precioso. Sí, tienes razón. Le había perdido. Y quiero a Robert Mercury. Mucho. ¿Estáis casados? El matrimonio entre hermanos gemelos está prohibido. ¿Es tu hermano? Sí, tuvimos una discusión absurda por la herencia. ¿Podemos volver a intentarlo? estado pensando. ¿El qué? Creo que debería hablar con el doctor Norton. ¿El veterinario? Sí, dicen que busca a alguien que le sustituya en el pueblo. Oh, si lo haces para vigilarme, no te voy a dejar. No es por ti, es por los dos. Así podríamos estar juntos. Podríamos incluso vivir juntos. Y podría atender a los caballos de Sunrise. Pero... ¿Qué dirá Jane Hamilton? ¿No va a querer trabajar contigo? ¿Por qué no va a querer? Porque le gustas. Tendré que hablar con ella. Diga. Tiene que venir. Scarlett no está bien. Debe de ser un cólico. Tiene dolores. Ya está tranquila, preciosa. Ya sé que no va, pero todo irá bien. Te pondrás bien. Estamos aquí contigo. Los cólicos son normales en su estado. Me quedaré para observarla. Toda la noche, si hace falta. Bien. Pues entonces le traeré algo de cena. Me quedaré a dormir en la cuadra contigua. ¿Podría traerme un par de mantas? Claro que sí. ¿Pero qué está haciendo Jimmy? No deja de trastear en el granero. He ido a ver a los Hamilton. ¿Y? Ya os dije que no se puede hablar con ellos. Te han echado a patadas. ¿Qué estás preparando? Una fiesta. ¿Con bidones de gasolina? ¿Te importa? ¿Qué ha pasado en Sunrise? Lo que ya sabíamos que pasaría antes de tu charla sobre la paz y la amistad. Apártate. No se puede hablar con ellos. Solo entienden un lenguaje. No hagas otra tontería como lo de su yegua. No le pasó nada. Quería aprender a montar. La encerraste tres días en el embarcadero solo para fastidiar. ¿Y qué? La monté todos los días. ¿La montaste? Sabes que la moliste a palos. Eso es agua pasada. Hoy se va a enterar. Ya lo verás. Hola. ¿Le basta con esas mantas? Sí, gracias. ¿Por nuestro reencuentro? No, gracias. Quiero tener la mente despejada. Ah. ¿Por qué razón ha vuelto? Porque Scarlett y ustedes me necesitan. ¿Esa es la única razón? No. Tengo que confesarle algo. ¿Qué es? Héctor no es el padre. ¿Qué? ¿Qué? Lord montó a Scarlett. Asumo toda la responsabilidad. ¿Pero cómo pudo pasar? Tanto esfuerzo para nada. Lord es un semental mejor. Pero es de Turner. Y él querrá su parte. Y si la asociación se entera... Turner me ha prometido que no va a pedirle nada. Los potros son suyos. Sería maravilloso Esos caballos para nuestros establos Se abrirían un montón de posibilidades Vuestros establos, Jane No puedo hacerme cargo del la Os ayudaré encantado con encargos puntuales Pero prefiero sacar adelante mi propio proyecto Otra negativa lo siento mucho. ¿Elaine? Mm, ¡Qué rico! ¿Y Jimmy? Ha salido. Ya. Habrá ido a la discoteca de Blackwater. Hoy es viernes. ¿Con seis bidones de gasolina? ¿Qué? Yo creo que no se ha ido a Blackwater, papá. ¿Pues a dónde? A Sunrise. Dios, vamos, deprisa. Casi le mata. ¿Qué le ha hecho tu hermano a Scarlett? La retuvo sola durante tres días y casi la mata a golpes. Es normal que no lo haya olvidado. No lo sé. Cuando salgas de la cárcel a lo mejor decido ayudarte. Pero ahora, por mucho que quiera, no puedo. Ahora lo entiendo. Scarlett confundía a Edward con Jimmy. Los caballos no ven bien. Y con el sombrero, los dos son casi iguales. Debiste de tratar muy mal a Scarlett. Tendrá que pagarme por todo esto. Le voy a denunciar. No creo que él supiera nada de lo que ha hecho su hijo o no nos habría ayudado a apagar el fuego. Podía haberse quemado todo. Piénsalo bien, John. Usted tiene gran parte de culpa de todo lo que ha pasado. ¿Quiere arruinarle la vida a este chico solo para sentir que ha ganado la batalla? Usted, señor Hamilton, y usted, señor Fletcher, deberían sentarse a hablar. ¿Quién sabe? A lo mejor uno de ellos gana algún día el Derby. Me alegraría por Jane. Trabaja día y noche. Y tiene éxito. La semana pasada vendieron cuatro caballos. Hola. No sé si se han enterado. Lord va a participar en el Derby Y si lo hace bien, subirán los precios. Es increíble que Turner nos los deje para la crianza. Confía plenamente en su trabajo. Es un principio. Podemos alquilar las praderas de los Fletcher. Lo sé. Desde que mi suegro ha quitado la denuncia contra Jimmy, la relación es mucho mejor. Y la nuestra será aún mejor. Dos acaballaderos trabajando juntos. Invencibles. Me encantaría. Os deseo lo mejor a los dos.